Bueno, en este video vamos a ver cómo, cómo seleccionar todo un proyecto, en este caso pues una vivienda, cómo seleccionar todo un proyecto y rotarlo, girarlo. Entonces, para eso pues lo primero que debemos hacer es eh, bueno tener en cuenta, mejor dicho tener en cuenta que hay unos elementos que tanto están o sea, están ajustados a la cubierta o algunos otros elementos constructivos y de pronto al girarlos pues va a tener errores o sea, nada que hacer o sea, son cosas que pueden pasar pero vamos a o sea, lo vamos a hacer aquí para que eso, pues tratar de evitarlo, no también tratar de evitar eh, tratar de evitar hacer esto, no rotar el proyecto seleccionar todo el proyecto y estar rotándolo no es bueno porque pues las cosas en Revit están unidas están todas están seleccionadas con respecto a un host o sea, hacia una base, hacia una losa, un muro las puertas están sobre los muros, las ventanas lo mismo, las cubiertas están eh, atachadas aquí, en esta parte, hacia los, hacia los muros, y con, las, con el nivel de enrase, ¿no? En Los enrases y los pegues de cubierta, los mismos los canecillos, todo lo que sean estructuras, y todo lo que sea, mejor todo lo que está en el modelo, está unido de alguna manera con respecto a otras cosas, ¿no? como aquí se puede ver bueno en este caso se ve la losa y los muros llegan hasta aquí hasta donde empieza la losa y, y estos arrancan donde, donde arranca la losa como podemos ver aquí en este caso se ve que aquí están las familias y las familias pues para poder hacer ese procedimiento que decimos las familias también están puestas ahí sobre la planta y todo está unido entonces para poder hacer eso vamos a tratar vamos a hacerlo vamos a tratar no vamos a hacerlo eh, seleccionamos aquí todo lo que está en vista 3D pues se selecciona de una manera pues sencilla o sea solo drag, seleccion drag y ya como puedes ver aquí está todo piñado porque son muchísimos elementos de cubierta que está seleccionando entonces bueno ahí lo hace pues se demora pero lo hace entonces ponemos aquí en la, en la otra vista lo que queremos seleccionar bueno tendría que haber seleccionado tengo que seleccionar todos por pisos. Seleccionar todas las plantas. Vamos a ponerle aquí. Entonces, bueno, tenemos la planta 1, la planta menos 1, la planta 2 y la planta 3. Vamos a abrirlas todas. Y las ponemos ahí. Las ponemos que se vean en cascada. En, que se vean en este formato de cuadro que se vean sobre toda la pantalla como podemos ver claro de aquí aquí se ve todo lo que, lo que estamos diciendo o sea aquí se ve que estamos seleccionando todo el volumen todo lo que es masa todo lo que son familias pero de todas maneras las cosas que están en el proyecto los, los drafting elements o sea los elementos de dibujo y los elementos de, de que ya nos ayudan a, a poder unir a poder trazar los ejes o a, a trazar elementos que van a unir los volúmenes están sin seleccionar, entonces, pues lo que debemos hacer es hacer el mismo drag, pero ya se nos perdió ahí. Pero esta vez le vamos a colocar el control, o sea, presiona la tecla control, y aquí también seleccionamos lo mismo en todas las plantas que tengamos en el proyecto. no Ya en un proyecto, imagínense, si esto nada más son 4 pisos, ahora imagínense un proyecto pues, de 20 pisos un edificio, nos va a complicar un poquito la cosa y aquí el proyecto y empieza a, o sea el computador tiene que seleccionar muchas cosas y se empieza a, a ralentizar por pues lo mismo que son muchos elementos y, y Revit es un programa que consume bastante memoria aquí nos vamos a la última vista y seleccionamos el 3D que ese va a ser como el más complicado porque va a seleccionar todos los elementos Siempre dejando la presionada la tecla contra Porque si la soltamos no, pues no, nos, no, nos, no nos añade a la selección Al igual que otros, que otros programas Entonces para hacer la rotación Lo que tenemos que hacer es bajarnos aquí a la planta Como ya está todo seleccionado Entonces pues seleccionamos aquí donde dice rot, rotate o sea rot, Y nos pregunta pues, de dónde no Pero... Ya aquí no presionamos nada Sino simplemente nos paramos aquí en la vista O sea en, en un ángulo recto Si lo queremos Rotar 90 grados no En caso de que ya sepamos pues le damos play Y Seleccionamos un punto de donde lo queremos Rotar, luego otro punto Más arriba donde Donde sea recto Donde si vemos que es un ángulo recto También podemos hacerlo acá en esta Pero que sea un ángulo recto Porque si lo hacemos así pues nos va a quedar si lo hacemos sin un ángulo recto, pues nos va a quedar torcido. Entonces, listo, place. Entonces nos dice que acá, por ejemplo, vamos a rotar. Démosle default. Entonces nos pasa otra vez acá. Nos pasa al centro. Pero pues le podemos dar default o place. Da lo mismo. O sea, lo importante es que para el place, pues podemos seleccionar un punto. Donde lo queremos rotar. Es como mejor seleccionar el place. Entonces seleccionamos aquí y seleccionamos aquí. Y nos pregunta cuánto, hacia dónde. O sea, con el mouse sin darle clic ni nada. Hacia allá o hacia acá. Si lo queremos hacer libremente, pues solo le pondríamos ahí lo que nos está marcando aquí en el tirador. Aquí en el tirador nos dice que es 50. Pero como lo queremos hacer con un ángulo, pues le escribimos 90. O también le podríamos escribir menos 90. Pero para rotarlo en el otro sentido. Pero como queremos rotarlo hacia la derecha. O sea, en este sentido, de izquierda a derecha, pues le escribimos 90. Porque él ya sabe que lo estamos dando hacia el lado derecho. Si lo hubiéramos puesto hacia allá. Él ya entiende que es menos 90. Entonces podemos hacia allá. Lo podemos poner hacia allá y escribir 90. Y lo rota en el sentido de allá. A la izquierda. Pero en este caso hacia la derecha. Presionamos enter. Y listo. Él lo rota. Se demora. Porque tiene muchos cálculos. Aquí nos sale abajo procesando. Pero ya. Ya nos, ya no, ya nos lo rota. Ya está, lo que pasa es que claro, los ejes ya quedan torcidos, todo nos queda al revés, como dice. Pero lo rotó. Tendríamos que cambiarle aquí la nomenclatura a todos los ejes, tendríamos que cambiarle de pronto algo en la parte 3D, aunque aquí se ve que como que quedó bien. Pero en todos los ejes ya nos, nos giró. Siempre tener cuidado pues no seleccionar la, los, los, el Project Base y o sea, los elementos que están, que nosotros no vemos, pero que él los tiene ahí. O sea, él los tiene. Aquí le podemos dar Modify y le damos un Zoom Extend, ZE, y ya está rotado. Obviamente la parte de cortes se nos corrió, se nos cambió bastantes cosas que no, que no estamos viendo, pero se nos cambió. O sea, las vistas 3D, si teníamos alguna vista 3D del interior, se corrió la vista y ya nos va a quedar una cosa que no era, mira aquí marca interior, porque ya la teníamos escrita. Pero no. todo se cambió, o sea, todo se derrotó, mejor dicho. Entonces, pues no es muy que no es muy aconsejable hacer esto. Mira, inclusive nos quedó una lavadora por aquí por fuera. Porque ya tenía ese rotaje, estaba. Siempre tuvimos bueno un error. Este error y de pronto que los nombres y eso se nos han cambiado. Y nos toca otra vez, pues. Nos toca volverlo o sea, toca volverlo a renombrar. Pero solo un error pues. Lo logramos porque. Ya aquí. En este punto. Está, solo tenemos este error de pronto aquí que nos quedó corrido esto, pero ya en las plantas, miramos las plantas, las plantas en las plantas está todo correcto, se nos ha rotado, o sea, no tenemos problema. Mayor problema que pues, nos cause, no, nos toca cambiar esto, pero no nos demoramos mucho haciendo el cambio de acá de, de lo que son los ejes y nombrarlos otra vez en ponerle a 1, 2, 3, pues como lo nombramos a 1 para que quede a uno, para que quede de izquierda a derecha, mejor que iría de abajo hacia arriba. Pero ya las plantas están listas, entonces ya lo o sea, ya, eso es lo que queríamos hacer con las preguntas, si queremos grabar, yo no lo voy a grabar, porque pues yo, yo ya tengo el proyecto pues bien, como lo tenía en el otro sentido. Ah, también siempre es importante pues que lo, no lo modele en la parte, la vista frontal, ¿no? O sea, que la vista no se quede... Que nos quede siempre la vista frontal, que es la fachada frontal, pues que nos quede en la fachada frontal. Eso sí es un consejo, pues un tip. Eh, y listo. eso no, logramos. Ya, ya lo, lo tenemos en, en el sentido que queremos, entonces salimos. ¿Desea guardar? No, yo no voy a guardar. ¿Y listo, gracias.